En este video vamos a ver 18 tendencias de negocio para este 2023 y en adelante. Veremos que algunas son bastante fáciles de ejecutar, otras un poco más complicadas. Pero estoy seguro de que al final del video sacarás algo interesante para poder ejecutar. Pues bien, en este video voy a seleccionar 18 tendencias que creo que pueden ser interesantes que llevamos viendo ya estos últimos días y de alguna manera es darle luz a este trabajo, que llevo haciendo durante más de 5 meses. La número 1 es el Buy Now, Pay Later. Esto básicamente es una tendencia que hemos visto de muchísimas empresas que, están dando créditos y financiación para que los que van a comprar a un e-commerce, tengan más facilidad para comprar, esto hace que aumenten muchísimo las conversiones del e-commerce y hemos visto que se ha popularizado en un montón de sitios en Internet, no solamente para e-commerce, sino para servicios, agencias de viaje, etc. La segunda es la microconsultoría, algo que realmente nos sorprendió. Estos son profesionales que a través de plataformas de microconsultoría lo que hacen es ofrecen sus servicios para hacer pequeñas consultas de media hora y parece que está funcionando porque está en tendencia y tienes a gente como Steve Antos, que básicamente da microconsultoría de cómo ayudarte a crecer tu bonsai por 19 euros la hora, o por ejemplo a Earl Freiberg, que es un ex trabajador de Google especializado en experiencia de usuario y por 350 dólares la hora te ayuda con tu página. ...con tu producto, etc. La siguiente que vimos fue el podcasting, dirás oye, pero esto no es nuevo ya... ...pero es que el crecimiento ha sido espectacular, sobre todo después de la pandemia. Desde 2018 ha crecido un 738% y hemos visto podcast en un montón de nichos. Además, la gente que escucha podcast tiende a gastar más que la gente que ve un contenido en redes sociales porque suele ser gente que no tiene tiempo para ver redes sociales, pero sí que cuando va al trabajo puede ponerse un podcast. Es gente que valora más su tiempo y de media hay estudios que dicen que tienden a tener más poder adquisitivo, así que para tu negocio, tu marca personal o como un proyecto separado, puede ser una buena opción. La siguiente es el self-publishing. Esto quiere decir que ahora ya no hay Barreras de entrada para publicar tu libro y además hemos visto muchas estrategias para publicar tu propio libro. Empresas que publican sus libros. Marcas personales que utilizan plataformas como Amazon para poder darse más valor e incluso lo promocionan a través de Amazon como si fuera su primera entrada a su mundo, donde pueden contarle todo lo que están ellos haciendo, lo mucho que saben de diferentes temas. Un libro es una muy buena forma de entrada a tu negocio, a tu universo. El siguiente es negocio de una persona y es que estamos viendo que gracias a las muchas herramientas de automatización, de crear procesos, se puede crear una empresa llevada solamente por una persona. El caso más bestia es el de Peter Levels, el creador y el fundador de Nomad List, pero es que aparte tiene seis proyectos, más que lleva él de forma totalmente automatizada. Factura más de 3 millones de dólares al año con sus proyectos y están solamente, una persona, algo increíble. Antes se soñaba con tener empresas de muchísimos trabajadores y ahora parece que el sueño es automatizar mucho más, tener menos responsabilidad y poder, ejecutar y aportar valor de forma automatizada y con grandes palancas de crecimiento. La siguiente es el no-code. El no-code básicamente es crear programas o crear aplicaciones sin usar código. Te puedo asegurar que esta tendencia a los programadores la odian. ¿Por qué? Porque no es perfecta. Porque dicen que no se puede conseguir realmente algo a la medida de lo que quieres solamente con el no-code. Pero es que el no-code se está utilizando muchísimo para hacer productos mínimos viables, para dar soluciones a empresas que no pueden costearse una gran empresa de programación. Básicamente agiliza mucho los procesos iniciales y hay ya agencias dando servicios, ganando muchísimo dinero con no code. Además, cualquiera puede, entre comillas, aprenderlo. Simplemente es aprender las diferentes herramientas que hay en el mercado para crear bases de datos, frontend, etcétera, sin tener que picar código. La siguiente es la economía creativa y es que estamos viendo a un montón de creadores de contenido que se han dado cuenta. Como por ejemplo MrBeast que no hace falta que se alíen con marcas, sino que ellos pueden producir las marcas. Esto ha dado pie a la explosión de negocios llevados por creadores de contenido, porque ellos tienen lo más importante, que es la distribución. Por lo tanto, aún puedes encontrar un nicho en el que puedes crear contenido. Crear mucho engagement, gente que realmente aprecie lo que estés haciendo. Y luego vender tus tres servicios, productos, etc. El siguiente que vimos fue el micro SaaS. Esto quiere decir que son software a service, es decir, programas donde tú puedes cobrar una mensualidad al mes por dar un servicio. Para una solución en concreta con un programa. Pero en vez de grandes programas como, por ejemplo, podría ser Salesforce o HubSpot. ...que integran casi todo, te dedicas a solventar un problema muy concreto, cobrando obviamente menos... ...pero te puede facilitar mucho la vida desde encontrar clientes a llevar de forma sostenible ese software. El siguiente, obviamente, no podíamos dejarnos este, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un reporte que ya hemos dicho que iremos haciendo... Muchos más porque cada vez avanza más rápido y cada vez hay más y más cosas que estamos viendo que están colándose por un montón de industrias. Pero hicimos un reporte de la inteligencia artificial en general y para mí lo más sorprendente es lo rápido que va a avanzar todo esto. Los modelos de lenguaje están siendo una sorpresa y parece que esas predicciones que decían que al principio las inteligencias artificiales serían específicas para cada área con los modelos de lenguaje podemos llegar más rápido a la inteligencia general, es decir, que un solo programa sea tu interfaz para que opere y que haga por ti un montón de cosas. El siguiente que vimos fue cursos por cortes, es decir, se ha puesto muy de moda. Antiguamente, el vender cursos que ya están pregrabados, como lo que hemos hecho muchas veces nosotros, pero ahora hay una nueva modalidad que son los cursos por cortes. Es decir, el profesor online dice esta clase o este curso empezará este día y terminará este día. ¿Qué se consigue con esto? Una urgencia y una escasez real. Es decir, va a empezar este día y eso aumenta las conversiones. Dos, también lo que estás consiguiendo es que la tasa de personas que hace realmente el curso y viene porque puede interactuar con el profesor sea mucho más elevada. Estudios dicen que es hasta del 85%, más de cuatro veces que un curso pregrabado. También vimos otro reporte hablando de inteligencia artificial que fue de optimización de chat GPT. Hay una nueva profesión que estamos viendo que seguramente será el prompt engineer, alguien que es capaz de hablarle muy bien a las inteligencias artificiales y a estos modelos de lenguaje. Saber muy bien cómo hablarle y qué pedirle a estas inteligencias artificiales pensamos que será una tendencia que no va a parar de crecer. También otra cosa que estamos viendo es YouTube para negocios. Es decir, en vez de crear un canal de YouTube simplemente para monetizar con lo que te da el canal y ya, está a especializar en un nicho en concreto, ser el gran experto para ese tipo de clientes y luego utilizar tu canal de YouTube para tu negocio. Básicamente es lo inverso de la economía creativa. A la gente que ya tiene negocios no dejéis pasar la oportunidad de volvernos un experto en nuestro campo utilizando una plataforma como Youtube donde puedes expresar, dar valor a tus clientes en un formato más largo. Lo siguiente que estamos viendo también que está haciendo una tendencia en alza son los modelos freemium, es decir, aplicaciones, software, juegos, apps que son totalmente gratuitas para facilitar la conversión y el acercamiento a tus potenciales clientes y luego monetizas una pequeña parte. Otra tendencia que hemos visto que no ha dejado de crecer son los vídeos en vertical, los vídeos cortos que se pueden utilizar para Shorts, TikTok, Reels, Reddit, Twitter. Todas las plataformas están aceptando este contenido porque entienden que tienen que competir con TikTok, es algo que seguramente va a facilitar el crecimiento exponencial en las redes sociales. Otra cosa que también hemos visto que ha crecido un montón es el tema de las automatizaciones. Plataformas como Médicos Zapier nos ayudan a crear automatizaciones que algunas son fascinantes. Vimos, por ejemplo, como ven, un propietario de piscinas, automatizó con ChatGPT y Zapier un autorespondedor para que cuando la gente le enviase correos directamente, ChatGPT entendiese lo que le estaban pidiendo, crease un email y se lo respondiera. Y para sorpresa un día resultó que uno de los clientes que le había enviado un email le había comprado los servicios de instalación de piscinas, o sea, imagínate Chat automatizado con una herramienta de estas ha conseguido cerrarte un contrato por cientos de miles. La siguiente tendencia es el tema de las newsletters. Hay muchas herramientas que están facilitando que la gente empiece newsletters de forma gratuita, como por ejemplo, Substack, o una que es barata, pero no es gratis, Bihai. Las siguientes son las newsletters de pago. Nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que está dispuesta a pagar por un servicio extra, por una información extra. No es una membresía para todo el mundo, pero hay gente que quiere pagar por ese extra, por ese ahorro de tiempo, por poder estar siempre al día y esto se puede replicar en muchos otros nichos. Y por último, son las comunidades de pago. Nos estamos dando cuenta ya desde hace mucho que la gente, las comunidades que está lleno de personas que son gratis, hay mucho ruido y la gente está dispuesta también a pagar por pertenecer a un comunidad digital donde no tenga el ruido de gente que ha venido simplemente a curiosear o está poniendo spam, sino que ya sabes que estás con otras personas que están pagando y todas están interesadas en un nicho específico. Es una forma interesante de monetizar también la creación de contenido en un nicho, Espero que te haya gustado este video, te hayan dado algunas ideas de poder investigar por tu cuenta. Si te gusta este contenido te recomiendo que escuches mi otro podcast Secretos de un emprendedor donde encontrarás audiolibros para emprendedores. Que vaya genial y nos vemos en el siguiente.